Hola, bienvenidos a, a la explicación sobre el, el casos de finanzas operativas. En este, en este módulo lo que vamos a hacer es analizar la gestión financiera a corto plazo eh, por parte de, de una empresa llamada Rocamosa. Eh, a lo largo del enunciado de, del caso se dan una serie de, de comentarios eh, sobre, sobre la empresa, cuál es la situación, cómo, cómo se ha llegado a la situación actual y se ofrece un, un balance de, de la empresa entre el año 2008 y 2013. En este balance se ve cómo la empresa ha ido evolucionando, cómo han ido variando eh, tanto su activo, su pasivo y su patrimonio neto y lo que se pide sería, en el caso primero, Analizar el fondo de maniobra de la empresa, tal y como se ha visto eh, en, eh, en el módulo. Habría que analizar el fondo de maniobra desde la perspectiva corriente, desde la perspectiva no corriente y eh, valorar cuál es la liquidez de la empresa. Eh, para ello se conocen, se conocen eh, el, ratio de, el ratio de circulante y de tesorería. Entonces, eh, con el análisis del fondo de maniobra, el análisis que nos permite el ratio de circulante, podríamos realizar una, una valoración sobre, sobre la empresa, podríamos ver cuál es su situación a corto plazo, y eh, se pide finalmente pues, realizar una pequeña valoración de cuál es el método que se considera más importante, cuál es el, el método que se consideras eh, más eh, interesante para, para el análisis financiero de, de la liquidez de la empresa, y eh, indicar pues, bueno, cuáles serían las diferencias teóricas en las cuales basaría la argumentación el alumno. Eh, en el caso segundo, lo que se hará será analizar ya el requerimiento de capital circulante. Los requerimientos de capital circulante son los activos que existen a corto plazo y los pasivos que existen a a corto plazo, entonces lo que se pide es que con la información dada en, en el balance eh, se calculen cuáles son las necesidades de capital que va, que va a tener la, la empresa en el, en el corto plazo para, uno de los, para cada uno de los, de los distintos periodos. Conocidos eh, los requerimientos de capital de cada uno de los distintos periodos, simplemente sería comentar cuál ha sido su evolución y emitir una, una opinión sobre cuál es la situación financiera eh, a nivel de liquidez, a nivel de corto plazo de, de la empresa, cómo ha ido evolucionando su situación a corto plazo al, entre el año 2008 y el 2013. Para esto eh, se ofrecen dos, dos notas que es, sería en, en, el, en el cálculo de las necesidades no se debe de, de considerar la caja para el, activo, para el activo corriente y para el pasivo corriente no se deberá de, de considerar el importe de los créditos. Si, se considerarán en el activo corriente el resto de, de las necesidades de circulante que no sea la, la caja y en el pasivo corriente no se tendrán en cuenta los créditos, se tendrán en cuenta simplemente pues, eh, otro, otro tipo de, de, de, fuente, de fuentes ajenas eh, a, a corto plazo. Muchas gracias.